Bueno, con este vídeo quiero dar por terminada la primera temporada de la cuarentena Trading Week, una nueva iniciativa que hemos lanzado esta semana en Armagas para que juntos podamos aprovechar y exprimir al máximo el tiempo que estamos en cuarentena. A continuación de este vídeo me gustaría destacar los contenidos con más valor que hemos visto a lo largo de las, las primeras cinco sesiones de, que hemos realizado a través de nuestro canal de YouTube eh, est esta semana. Estoy súper contento y agradecido por las, a todas las personas que iban asistiendo, que iban uh, viendo las grabaciones de esas sesiones en nuestro canal. Eh, estamos viendo que esta iniciativa está teniendo una gran acogida de, nuestra, de, de nuestros seguidores en YouTube, así que hemos decidido eh, seguir con la segunda temporada. vale. Así que volvemos de nuevo con las sesiones en vivo a partir del lunes, día 23 de marzo así que si queréis participar en la segunda temporada os invito eh, a hacer dos cosas por un lado eh, darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perder los, las notificaciones que envía youtube cuando arrancamos la sesión en vivo y dos apuntarte en el formulario que te dejo debajo de este vídeo en la descripción para que te, te podemos uh, enviar los recordatorios, te podemos enviar uh, las grabaciones de las sesiones y o cualquier otro material que consideremos que puede ser uh, de tu interés. A continuación me gustaría mencionar los contenidos más destacados que hemos compartido en estas sesiones para que tú puedas navegar entre las sesiones cómodamente e ir directamente y ver el contenido que más te interesa. Eh, los contenidos que hemos compartido son bastantes contenidos didácticos y además hemos aprovechado estas sesiones para operar en vivo. Eh, a continuación te voy a comentar ¿no? en qué sesión tienes que ir directamente para que puedas uh, ver eh, estas sesiones de, de trading en vivo que hemos hecho. Pues bien, vamos a empezar con la sesión número 1. Hemos aprovechado la primera sesión de cuarentena Trading Big para Uh, comentar posibles escenarios que podrían desarrollarse en el mini s&p 500 en los próximos días y semanas y por desgracia uno de los escenarios que hemos contemplado en esta sesión se está desarrollando estos días en el mini s&p 500 por desgracia el peor ¿no? de todos los que hemos contemplado el precio de mini s&p 500 acaba de romper un soporte muy relevante y se dirige al siguiente soporte de 3.000 puntos y yo espero estar equivocado ¿no? en, re en realización de este escenario porque, como he dicho antes, es el escenario en el que la economía global puede entrar en una recesión uh, que uh, muchos analistas no están prediciendo, están comentando que hasta que incluso puede desarrollarse una crisis que podría ser incluso peor que en 2008. Esperemos que no pase esto, ¿vale? Pero el escenario que hemos contemplado, el peor de, de ellos, pues se está desarrollando. Y si quieres conocer más detalles ¿no? de otros posibles escenarios, pues te recomiendo ir a la sesión 1 y uh, verlo con más detalle. En la sesión número 2 hemos tratado uh, dos temas. Uno de ellos es analizar las operaciones de mi cuenta que realicé el lunes, ¿vale? hemos comentado estas, estas operaciones, los cortos que yo abrí eh, el, el, el lunes, eh, hemos pues, profundizado bastante en, en, en, en, en la gestión, en el resultado, en la lógica de la entrada y hemos comentado también eh, una posible alternativa de eh, cómo podemos operar en estos momentos de altísimo volatilidad en los mercados, ¿vale? Operando, analizando el, el volumen de los futuros y lanzando las operaciones en CFDs los pros y los contras, las ventajas y desventajas que tiene este método. Sé de primera mano, porque tengo varios, tenemos a varios alumnos que están llevando a cabo este tipo de operativa, analizar el volumen de futuros y operar con CFDs, ¿vale? Eso podría ser una alternativa por si no, no dispones de capital suficiente para operar con futuros o dado que las garantías eh, están ahora uh, multiplicadas por dos, ¿no? dado que si no dispones el capital para seguir tu operativa habitual con los futuros, puede ser una de las alternativas. El contenido más destacado de la tercera sesión es la respuesta a la pregunta dónde están los operadores profesionales, los manos fuertes en estos momentos en Mini 7500, dado una caída casi invertical vertical que ha tenido el índice en las últimas semanas. Respondiendo a esta pregunta, eh, hemos explicado cuál es la diferencia entre cómo ejecutan las entradas los operadores profesionales y cómo ejecutamos las entradas nosotros, los operadores eh, individuales. ¿no? Hay una gran diferencia en cómo ejecutamos, cómo ellos y nosotros ejecutamos las entradas, es... Eh, bastante eh, el algoritmo ¿no? de, de entrar con un gran volumen y un pequeño volumen de contratos es muy diferente así que si quieres conocer cuál es esa diferencia si quieres ver dónde eh, y cómo entran los operadores profesionales para que puedas así seguir sus pasos pues te recomiendo echarle un ojo a la, a, a la sesión número 3 donde hacemos mucho hincapié en este tema en la sesión número 4 eh, hemos eh, explicado cómo nosotros en FX identificamos zonas de soporte y resistencia analizando el volumen cluster ¿vale? y cómo tú también puedes, puedes hacerlo eh, y cómo sobre todo trabajamos eh, con estos niveles. Eh, no estamos de acuerdo con uh, cómo explica trabajar con los niveles de soporte y -resistencia, resistencia el análisis técnico. ¿vale? Es, tenemos un algoritmo de trabajo muy diferente a lo que nos cuentan todo en todos los libros de análisis técnico así que si quieres uh, adoptar esa visión si quieres uh, ver cómo nosotros trabajamos en armar que es los, los niveles de soporte y resistencia uh, pues te recomiendo uh, que vayas y veas en la sesión número 3 además en esta sesión eh, hemos hecho una operación de más de 160 tics en, en vivo operando el cl vale y hemos comentado la lógica de la entrada, el algoritmo de gestión, hemos visto la ejecución, la salida, eh, estamos viendo todo el desarrollo de la, de la sesión a través del order flow en vivo, así que si te interesa pues, ver esta, esta operación, conocer detalles de la ejecución, te recomiendo eh, que mires la sesión número 4 y en la sesión número 5, la sesión que hemos realizado el viernes, hemos arrancado la sesión directamente con la operativa en vivo en el CL, una operación con la lógica de cortos largos atrapados. Esta operación me ha salido muy, muy, muy redonda. Hemos podido sacar más de mil dólares de beneficio y no solamente eh, sacar este beneficio, sino explicar, eh, haciendo mucho hincapié en el semáforo, en un algoritmo de de entrada que yo aplico en mi operativa y que me eh, ayuda a mantener un alto porcentaje de operaciones aciertas. Así que si quieres um, aprender más acerca de este algoritmo de entrada, si quieres ver esta operación en vivo, aprender la lógica de la entrada que yo he usado para, para, para hacerla, te recomiendo que le eches un ojo a la sesión número 5 porque además en esta sesión también hemos compartido un contenido de con el cual el cual te puede ayudar a aprender a hacer un trading plan eh, que es un requisito no que es una cosa indispensable para si quieres convertirte en un trader profesional y bueno uh, esto es un resumen muy a grandes rasgos de todos los contenidos ¿no? más destacados que hemos dado en esta primera sesión en esta primera temporada perdón en la semana que viene yo espero que podamos uh, aportar aún más valor, así que vuelvo a, a repetir que si quieres aprovechar en, en estas sesiones, si quieres que te enviemos las, uh, las grabaciones de, de las mismas, apúntate a través de la newsletter. Si no estás suscrito en el canal, suscríbete. Eh, yo espero que um, esta semana vamos a aprovecharla al, al máximo, ¿no? que vamos a dar contenidos de muchísimo más valor que hemos aportado esta semana y bueno me gustaría que pasemos esta situación muy delicada no esta situación difícil juntos que podamos ayudarnos unos a otros que podamos aprender mucho que podamos mejorar resultados de nuestra operativa y pues estar preparados por uh, cualquier uh, situación económica macro ¿no? que puede venir en las, en, en, en, los, en, los, en las próximas semanas. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias de nuevo por vuestra confianza, por vuestra asistencia y espero veros en la siguiente sesión el lunes 23 a las 5 de la tarde, hora Madrid. Un abrazo. ¡Chao!